Ok... Vamos a hacerlo... What people just out. Soy una persona ordinaria, no tengo trabajo fijo, tampoco soy tonto y no soy extraordinario Pero eso no me impide hacer cosas extraordinarias Mis videos buscan dar un mensaje de interés Y quizás no sean tan interesantes como los de Yayo, Gabriel o Alex Pero no voy a dejar que el mundo pase por los lados sin que nadie mire su propio interior mis videos se van a dedicar a tres cosas en específico número uno, a dar información número dos, mis aventuras, mis viajes y número tres, youtube en general no soy fan y tampoco busco fanáticos busco gente que forme parte de una comunidad que comparta y transmita información lo que busco es que encuentren su propio impulso de ser extraordinarios el mundo está cambiando la forma como vemos la vida está cambiando la internet está cambiando YouTube está cambiando y nosotros también estamos cambiando. Y no espero menos de ustedes. Esta fue mi declaración de intenciones.